esto. lo podéis contar a vuestros nietecitos. Esto va para YouTube. Casi no se ve. Uy, que creo que me pongo yo en medio. Ahí se ve. Pero a ver, ah, vale, vale. Ah. Se ha visto bien, se ha visto bien. Más pequeño, igual es más metido. Lo puedes apoyar en la goma, Es muy bien. Casi lo tenías ahí. Ahí. ahí, ahí. No, luego lo recortaremos. Dale. Así no se ve nada. Más o menos que hacía de proyector y con una tarjeta. ¿Qué te quitas, quita tú así. Sí, date con la vuelta. Ahí, ahí está el suelo. Cuando veis que la sombra es muy, la más pequeña, entonces ya está bien, Yo me lo pongo mi camisa, ¿ves? Vale, vale. eso. Cuando está en la luna, ¿eh? No, por el Tienes que mirar esta... ¿Quién no, es el de historia? Se ve estupendamente con... Aquí pequeño, pero se ve muy bien. Con la gafa se ve... A ver si puedo. Aquí se ve bien. ¿Complicado va a ser con esto? Va a ser complicado, va a ser complicado, Carlos. Luego se va. Ahora sí. No sí, pero no sé por qué sale un punto. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí está. Sí, yo ahora? A ver, un momentito. Me acuerdo, que que Yo me acuerdo de historias de Pepe, que escucha aprende. Yo me acuerdo del libro gordo de Pepe.